Hola, hola, hola, hola, hola, hola, mis queridos amigos, amigas, amigues. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de que ahora estés escuchando este video. Bueno, esto es un video short, estamos empezando con el segundo de los planetas que le llamamos fronterizos. Ya hicimos Júpiter en los 12 signos, ahora vamos con... Eh, Saturno en los 12 signos, claro que sí, hoy empezamos con Saturno en Aries, recuerden por favor, Saturno es el encargado de, eh, de enseñarnos y por eso hay gente que lo toma como el gran maléfico en astrología, pero no es porque sea malo. Saturno es las estructuras, Saturno es el agricultor, Saturno es el que nos enseña a sembrar para cosechar y a cosechar para después nuevamente eh, sembrar. Saturno es el, es el tiempo. Saturno representa en la eh, mitología griega a Cronos que es el tiempo, entonces nos enseña los ciclos. Por eso son tan importantes en astrología los ciclos de Saturno, pero eso ya vamos a llegar a verlo. Vamos entonces de una vez eh, a compartir la pantalla que ya tenemos todo preparado y eh, vamos a hablar sobre este Saturno ahí, este Saturno pasando por el signo de Aries. Tres palabras claves positivas y tres palabras claves negativas. Te pido, por favor, que te unas a nuestra gran comunidad en YouTube. Eh, Marcelo Chairo Díaz es el canal de YouTube. Me ayudas muchísimo si te suscribís, si le das clic a la campanita y es completamente gratis. Eh, y si dejas un comentario ni te cuento cuánto me ayuda. Eh, y además que te unas a nuestra comunidad acá abajo, eh, centro aprender centroaprendelastrologiafacilmente.com Bueno, vamos con las tres palabras claves para Saturno, positivas, son honestos, son triunfadores y son guías. Las tres palabras claves negativas para ese Saturno en esa posición, en Aries, acá, ¿Sí? Un Saturno que yo tengo. <ríe> son injustos, son ambiciosos y son autodestructivos. Así que bueno, Cheiro, a tener en cuenta esas tres palabras claves negativas para poder controlarlas. Como todo en astrología, el autoconocimiento te libera. Y la astrología es eso, es autoconocerse. En astrología... No hay nada que esté determinado per se, eh, sino que te dice, mira, conocete y vas a ver que todo puede cambiar, que vos sos el artífice de tu destino. Te mando un abrazo enorme y nos volvemos a encontrar mañana. Sí, claro que sí, como todos los días nos volvemos a encontrar mañana con Saturno en Tauro. Chao, hasta mañana. We'll